Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar las estructuras a identificar en las placas de cráneo que tengan una proyección anteroposterior. Son tres elementos los que vamos a, a tener que identificar. Por un lado tenemos que identificar el neurocráneo, tendremos que identificar los senos paranasales y las distintas regiones. Empezamos por el neurocráneo y los senos paranasales. Bueno, entonces abro esta ventana y aquí ya veis, en amarillo, tenemos eh, pues, eh, señalado, identificado, circunscrito, eh, lo que es el neurocráneo, ¿vale? El que se corresponde con la parte superior de la cabeza. Eh, se va a relacionar con distintos huesos. Tenemos aquí el hueso frontal, ¿vale? Lateralmente se nos va a relacionar con el hueso parietal, también se nos puede relacionar inferiormente con el hueso temporal, ¿vale? Y si descendemos un poco más nos encontramos con la, eh, la zona o la región más cuidada del temporal. Y aquí, esta zona que está como hendida ¿no? eh, o deprimida, podemos encontrarnos el ala mayor del escenoides. La siguiente estructura que deberemos de, de tener en cuenta en el estudio va a ser los senos paranasales, y aquí ya lo veis. Los he puesto aquí en color violeta, verde y rojo. Eh, se, eh, se van a, a, a clasificar o identificar ¿vale? teniendo siempre en eh, función lo que es la fosa nasal. Entonces podemos identificar una estructura superior, que es el seno frontal, una estructura media, que son los senos etmoidales, que aquí están de color rojo, y una, un, una estructura inferior, que será el seno maxilar, que está aquí identificado de color verde. Pasamos a ver entonces eh, las siguientes estructuras a identificar en las placas, que son las regiones. ¿vale? Entonces, eh, para que veáis aquí, marcamos aquí. Y estas serían las regiones a identificar. Tenemos... Una primera región importante que es la región cigomática, la tenéis aquí en este color bueno, amarillo clarito, sería la región cigomática. Esta región, como veis, se proyecta lateralmente, tiene forma piramidal, es una pirámide y es la que va a formar el arco cigomático. Luego tenemos también lo que es eh, una región que es la maxila. La veis aquí que está eh, hacia la línea media y siempre por debajo del seno maxilar. Aquí tenemos los senos maxilares ¿vale? y la vamos a encontrar por debajo del seno maxilar. Eh, identificaremos también otra región que es la mandíbula, os fijáis aquí en azul, ¿vale? que es latero inferior, va a estar situada en la zona inferior de la placa. Y luego tendremos eh, una cavidad orbitaria. ¿Vale? Y esta cavidad orbitaria, eh, su contorno lo vemos que se interrumpe ¿vale? cuando eh, intersecciona con el área, eh, con la región cigomática. Entonces bueno, pues abrimos todas las y esto sería eh, las distintas estructuras que tenemos que identificar. Bien, pues lo vamos, vamos a señalar aquí para que nos quede claro. ¿Vale? primero en color amarillo lo ponemos así, vale esta sería una identificar tendremos también ponemos esto así ¿vale? y en color naranja las regiones Bien, entonces primero qué es lo que hemos identificado pues primero ha sido el neurocráneo bueno lo primero que tenemos que ver aquí neurocráneo ¿Qué más tenemos que identificar? Los senos paranasales. Los senos paranasales. Y también tenemos que identificar las distintas regiones. Dentro de los senos paranasales tendremos que identificar el seno frontal que es el superior. Tendremos que identificar también el seno etmoidal, que es el medio. Y deberemos también identificar el seno inferior, que es el maxilar. En cuanto a las regiones, en cuanto a las regiones identificaremos distintas regiones. Importante, la región cigomática, La maxila, la mandíbula, y la cavidad orbitaria. Bien. Eh, esta proyección antero-posterior, ¿para qué eh, se suele realizar? Pues simplemente eh, para hacer eh, estudios de simetría. Bueno, no es para que se suele realizar, sino cuando tenemos una proyección antero-posterior, lo que solemos, lo que se suele siempre estudiar, eh, pues sería siempre eh, la simetría. Veremos que haya simetrías, ¿vale? De un lado a otro de la placa. Estudiaremos la cavidad orbitaria. Nos permite esto hacer un estudio de la cavidad orbitaria, excepto del suelo, ¿de acuerdo? Porque va a estar, eh, bueno, pues... De, porque la región eh, cigomática nos impide hacer un estudio claro de la parte del suelo de la cavidad orbitaria. También vamos, nos va a permitir eh, hacer un estudio de la eh, cavidad nasal y de su contenido. Estudiaremos también la cavidad cigomática. Podremos estudiar también la mandíbula. Veremos también estudios de la lámina tanto externa como interna del neurocráneo y sin la asimetría también del hueso frontal. Podremos ver si hay fracturas, podremos ver, pues, eh, hacer un estudio del... Del, de las suturas, ¿de acuerdo? Pues nada más. Hasta aquí este vídeo de estudio de estructuras de una placa eh, de cráneo en una proyección antero-posterior. Venga, nos vemos en clase.